¿Tiene resolución el tinnitus? ¿Usted tiene tinnitus o sabe alguien que tiene tinnitus? ¿Qué es el tinnitus? Recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube y apriete la campanita, de esa forma siempre va a recibir las notificaciones cada vez que sequemos un video nuevo. También síganos en Facebook, en Instagram y Twitter. Y aquí les habla el licenciado en kinesiología y fisiatría Fernando Sautulio, recibido en la Universidad de Buenos Aires con título revalidado en Estados Unidos, en los estados de Florida y California y nuestro asistente y actor Jerry Hueso. El tinnitus y les voy a dar una definición muy simple que no se van a olvidar es como tener un televisor prendido adentro de la cabeza todo volumen en un canal que no funciona las 24 horas los 365 días del año no lo digo yo lo dice alguien que sufre del tinnitus a continuación les dejo el enlace del video en donde desarrollaremos el tema van a poder ver un caso de tinnitus un caso de la vida real que pudimos resolver en su momento Si usted tiene tinnitus haga su comentario a continuación puede compartir el video y ponernos un me gusta